El doctor Milton Paulino, efectivamente, estás acá, el presidente del Colegio Médico Dominicano. Este es el capítulo de la provincia Duarte. Con el doctor Paulino vamos a hablar acerca de las posturas que eh, tiene ¿no? el Colegio Médico Dominicano ante la flexibilidad o flexibilización y protocolos en fiestas navideñas en medio de la pandemia. ¿Qué opina el Colegio que agrupa a los galenos de la República Dominicana. Buenos días, doctor Paulino. ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? Estamos bien, gracias a Dios. Eh, complacido de que me hayan invitado nuevamente. Me parece que es la segunda vez que vengo sí, sí, así al es. programa. Sí, sí Pero sí. primera vez como presidente. Uh -huh. Primera vez como presidente. Así es. Anteriormente como precandidato, ¿no? Uh -huh. Sí, así es. Mire, hubo, ha habido, hay muchas informaciones, tenemos una. Una cepa, una cepa, no, una, una variante nueva, Omicron. Ahí vienen las fiestas de Año Nuevo y se nota una cierta flexibilidad o flexibilización de las medidas. Incluso el gobierno dijo que no contempla cerrar nada en estos días. ¿Qué opina el Colegio Médico Dominicano acerca de esta posición y de lo que está ocurriendo con relación al COVID-19? Bueno, realmente... Eh, si nosotros nos comparamos con países eh, que tienen ya la cepa del Omicron, nosotros estamos haciendo totalmente lo contrario a lo que esos países están haciendo. Entonces, dice por ahí un refrán, que si la barba del vecino se está quemando, hay que ponerla de uno en remojo, ¿no es? Sí, así sí. es. Entonces, nosotros no tenemos por qué llegar a tener una crisis sanitaria mayor a la que hemos visto en otros países, si nosotros entonces tomamos la medida preventiva, viendo los ejemplos de lo que está pasando pues, eh, en países como España, eh, que no ha podido salir de la crisis. Y ustedes saben, que están más informados que yo, que prácticamente se han detectado ya la cepa de, de este nuevo, bueno, esta nueva cepa, ya eh, en personas, en dominicanos, uh -huh. se detectó una persona que viajó a Chile, o sea que ahorita vamos nosotros a tener muchísimos casos ya de esta nueva cepa que es bastante agresiva y se propaga bastante rápido. Entonces, eh, la medida de no tomar medidas, eh, o sea, no la, no la apoyamos. Doctor, eh, un, algo que usted refirió ahora mismo, usted dice que es ba bastante agresiva el, el virus, el Omicron. Bueno, Cuando se refiere a agresiva, porque... Entendemos todo lo, contra lo contrario al nivel de agresividad de la misma. Bueno, usted sabe que actualmente hay una gran población que ya está eh, vacunada, incluso hasta con la tres dosis, uh -huh. eh, por lo menos en la República Dominicana. Sí. Entonces, nosotros, por ejemplo, a pesar de que no soy infectólogo, pero uh -huh. manejamos términos generales, claro. eh, cuando me refiero a, al tipo de agresividad, más bien me refiero a la forma de contagio que oh, ver, es bien. más rápida. Aclarado, Entonces bien. puede llegar a mayor cantidad de personas eh, en menor tiempo. A eso me refiero. Cada vez, y eso esperamos, pues, eh, esperamos que sean menos letales eh, en vista a la vacunación, en vista a la prevención, eh, entre otras cosas, y también que el mismo organismo, de por sí, fuera de, de la vacunación, va haciendo inmunidad. Entonces, eh, eso esperamos, que cada vez sean menos letales, pero eso no quiere decir que entonces no se tome ningún tipo de medida para que entonces eh, no colapse el sistema de salud. Sabemos de la deficiencia que tenemos uh -huh. en nuestros principales centros eh, de salud, o sea, público. Y entonces eh, entiendo que como colegio médico eh, entendemos que debió tomarse un poquito... Eh, o sea, mayores medidas de prevención. Eh, la última, medidas eh, estrictas, pues si uno entra a los medios de comunicación, uno ve que data de, de, del año pasado. Sí. Este año no hemos visto ningún tipo de medida. De hecho, lo que hemos visto es que medidas que estaban de por sí en tiempo de Navidad, eh, con relación a las bebidas alcohólicas después de las 12 de la noche, ese trata eso se quitó. Perdón, doctor, es una relajación total de, de todo el protocolo y demás que tenemos. Una, una preguntita. En el día de ayer veíamos la información del gobierno dominicano de una cuarta dosis para enfrentar el Omicron, cosa que en ninguna parte del mundo al momento y en los países más afectados se ha hablado de dosis anti para tratar el Omicron. ¿Cuál es su punto de vista al respecto y si el colegio médico a nivel nacional ya ha establecido su posición? Bueno, con relación a esto que me pregunta, eh, me llegó un meme ayer, no sé si a ustedes le han llegado. Sí. Ya en el 2020, ah, sí, lo, en el 2020 lo que la, la dosis número... 20, 79. Exactamente. Entonces, según vamos... Tipo zombie. <risa> según vamos, entonces... Hay quienes comentan que esto también podría ser algo comercial, porque ustedes saben que la medicina no es barata. Una aspirina que uno vaya a comprar, pues cuesta bastante si uno la compra de una marca eh, reconocida. Entonces, eh, hay organismos internacionales que se dedican al estudio pues, de cómo van los comportamientos y como decía eh, nuestro compañero que empezó antes de yo llegar, si países pues que se dedican mucho a la investigación todavía no están analizando esa posibilidad, eh, no sabía que nosotros estábamos en los primeros rankings de investigación y de estudios internacionales, que ya podríamos tomar nosotros solo esa decisión. Una locura. Eh, entiendo que sería un poco apresurado y eh, nosotros no nos podemos a tomar como conejillo de India, siendo los primeros que se apliquen una cuarta dosis si... Países que se dedican a la investigación, pues todavía no han tomado esa decisión eh, de hacer esto. Francis, eh, mira, uno, algo jocoso. O sea, el, el, oye el titular. El gobierno va a enfrentar el Omicron con una cuarta dosis, como que es un combate, como que es una guerra. Bueno, bueno es yo diría locura. que sí hay algo que tendremos que en su momento oír analizando. La forma en que el Estado se abasteció de vacunas, que hasta hemos sido no solamente los primeros de la tercera, sino que también hemos sido quienes más vacunas hemos, en comparación a otros países que tienen toda la posibilidad, hemos donado vacunas. Sí. Puede ser que haya un... Usted entonces lo escuché hablar sobre el tema, pero creo que el Colegio Médico no ha tomado una, una firme decisión de orientar al país acerca de qué, qué conviene más en estos momentos? No lo he visto pronunciarse. Expresar, pronunciarse. Bueno, eh, hay que acordar que las actuales autoridades, tanto locales como nacionales, por ejemplo, en el caso nuestro, recién nos juramentaron el sí. día 18 de este mes el día 21 fue que se hizo una semi entrega de, de, de, de las oficinas y etcétera y oficialmente todas las eh, lo que tiene que ver con comité de covid y un sinnúmero de cosas todavía no, no hemos empezado de lleno y eso a nivel local y a nivel nacional porque hay que hacerlo Bueno, realmente lo hago a nivel nacional, ah. es la crítica. Sí, por pues, cambio de firma, de todas formas, un nuevo presidente a nivel nacional también, que hay que dejar que se siente un poquito ahí y tome su postura, que nosotros confiamos en que, como tiene el apoyo de la gran mayoría de los médicos, pues vaya a pronunciarse en su debido momento. Eh, recuerden que tradicionalmente se hace una especie eh, de, tregua. de tregua entre eh. los gremios, eh, ...para ver la, la, la postura de, de, del Estado, del gobierno... ...ante ciertas situaciones eh, de salud en este caso... ...entonces tendríamos que esperar ya a partir de enero... ...pues la pronunciación de lo que es el Colegio Médico... ...tanto sí. a nivel local eh, como a nivel nacional... ...ya que ustedes saben que nosotros somos una filial... Sí. Eh, ...que a pesar de que eh, nosotros estamos auspiciando... ...lo que es la descentralización... Eh, del colegio médico en cuanto a cierta funcionabilidad y a hacer que los médicos puedan, pues desde la provincia, eh, hacer un sinnúmero de, de, de diligencias que no tengan que trasladarse para todo, hasta para una carta que necesite un carnet, actualmente uno tiene que trasladarse a Santo Domingo. unificados, claro que Entonces, sí. Entonces, habiendo, habiendo, por ejemplo, oficinas acá y todo eso, pues. En nuestra gestión nosotros pretendemos que los médicos pues, no tengan que hacer ese viaje, perder a veces un día completo de trabajo, después otro día para buscar una carta. Entonces ver cómo hay una conexión, porque como decía el comentario del de, compañero del panel, la tecnología actual nos permite a nosotros pues, estar en muchos lugares prácticamente al mismo tiempo sin tener la necesidad de trasladarse. Entonces en esa parte... Pues el colegio se ha comprometido una una a avanzar. Una antes de que... Ya, ya, claro. Como colegio médico, ya cuando ustedes estén bien instalados, nosotros hemos criticado que hay, hay, hay alza en productos de primera necesidad. Hay algunos factores que pueden incrementar ese costo y por lo que yo entiendo que el Estado ha abandonado a la suerte al consumidor. En eso he criticado siempre al gobierno. Ahora, referente a la medicina, que es peor todavía, el alto costo. No he visto tampoco, o no sé si en su entender como presidente, hará alguna referencia al momento, de lo que son precisamente el incremento ahora mismo de antigripales y demás, producto de esta influenza y de esta situación, pero, óyeme, para mí va a ser incostiable Por cualquier caballadita, no medicamento para enfrentar enfermedad, sino gripe, yo pagué ayer 900 pesos. Yo entiendo, por ejemplo, que lo que rige los, las ARS, nosotros estamos en un país que la mayoría de los pacientes, de los usuarios, eh, tenemos un régimen eh, de seguro, ya sea ya subsidiado ya sea privado. Entonces, la vertiente que pensamos de nuestro punto de vista es incluir ciertas moléculas a lo que la ARS pudieran cubrir, porque si ustedes se pueden dar cuenta, eh, la mayoría de los antigripales cuando uno va, no están incluidos no. Eh, dentro, de el, cobertura. dentro de la cobertura. Entonces por ahí es que yo pienso que, como la gripe es tan común en estos países, en pero no atacar al negocio de la farmacia que se están ganando demasiado y el gobierno Ay, no es está poniendo control. Hay que el problema porque las R.S. no no todo no, el mundo porque está la peleado, RS, ¿no? o sea, El que es... tiene seguro bien, pero lo común es que tú vayas a una farmacia. Realmente en otros países tú no puedes ir por cualquier cosa, sino que va con una indicación porque está concentrado en el poder. Ahora aquí le hemos dejado cancha abierta. Y cuando tú pides incluso una rebaja pagando en efectivo, te hacen una pírrica de 5%, que yo prefiero no pedirla, porque eso a mí me da rabia. Realmente. Pero yo creo que el colegio médico debe también enfrentar para que a la población reciba a menor costo, porque no hay razón. Aquí nadie me ha dicho que ha habido dificultad, en, ni en pandemia ni ahora, de que un laboratorio haya cerrado o haya tenido problemas de producción. No, realmente nosotros, por ejemplo, a nivel, a nivel nacional hemos tenido un incremento de laboratorios certificados que quizás antes no teníamos. Tenemos muchos laboratorios que están a nivel, eh, podríamos decir, eh, con los estándares internacionales. Que eso, el hecho de que se puedan hacer medicamentos buenos en el país, entiendo que debería abaratar los costos eh, en vez de incrementarlo Y sí, realmente yo mismo... Eh, He tenido que ir, porque aquí no le ha dado gripe en este diciembre, ¿verdad? Sí, no, hay He tenido que ir gripe. a la farmacia y gritar también, así como está gritando usted. <risa> eh, es una buena eh, sugerencia la, la, la suya, la vamos a tomar en cuenta para cuando nos juntemos a nivel nacional con el Consejo de Salud, pues también hablar de esto, ya que los gremios además de estar preocupados por la parte de los médicos, también por la salud del pueblo, como, como dice un eslogan de un médico famoso el bienestar del médico y la salud del pueblo es nuestra prioridad y si le vamos a tomar en cuenta esta propuesta suya sí. eh, porque realmente nos afecta a todos todos en un momento dado eh, somos pacientes y tenemos la necesidad de adquirir pues la medicina y si está a un alto costo que imagínese usted que un hombre que eh, le va bastante bien económicamente imagínese otras personas que no tienen los recursos suficientes quizás para adquirir los medicamentos de calidad es eh, eh, eh, duro doctor doctor eh, en alguna ocasión nosotros interpelamos acá al, al presidente del colegio médico Eduardo Ariel Suero, en función de la cantidad de fallecidos por COVID que estaban siendo reportados desde la provincia y la cantidad de fallecidos por COVID que eran reportados a nivel nacional eh, él nos dijo que si teníamos esa información que se la dieran algo que me pareció eh, dantesco y le pregunto a usted desde el gremio del colegio médico dominicano aquí en la provincia, ¿se harán las denuncias correspondientes, se le dará seguimiento a los diferentes casos que tienen que ver con salud eh, y se harán ¿se llevará eso eh, hasta las últimas instancias? Bueno, ustedes pueden estar plenamente confiados en que esta gestión va a denunciar nosotros eh, pues todo lo que sea irregular eh, vamos a denunciarlo porque de hecho nosotros ganamos con una gran mayoría y esa confianza que los médicos pusieron en nosotros y la ciudadanía en general eh, pues no la vamos a defraudar eh, diciendo lo que es la verdad no es que vamos a, a hablar por hablar a decir cosas que no son cuando vayamos a hacer algún pronunciamiento trataremos de tener la prueba de lugar porque ya hemos visto casos de personas que pues, pronuncian algo y si aún siendo esto verdad, si no tienen pues las evidencias en la mano, pues no nos van a ver pronunciando al respecto. Entonces eh, nosotros vivimos un país democrático, eh, gracias a Dios y a los padres fundadores de, de la República, donde nosotros podemos tener libre albedrío como ustedes mismos saben, ustedes se expresan abiertamente acá y lo que hay que tener las informaciones del lugar. Si uno se lleva pues, de las informaciones eh, que da el Estado, de las informaciones oficiales y nada más tenemos ese solo dato, pues ese dato es que podríamos eh, ofrecer. Pero el colegio médico y los presidentes de los diferentes gremios eh, de salud, pues eh, tienen la posibilidad de obtener la, los datos frescos de los diferentes centros de salud de quienes mueren diariamente. Entonces... Si hay una discordancia mayor, ustedes pueden acercarse a nosotros, que si tenemos las informaciones, pues la vamos a dar sin tabúes y sin miedo. Muy bien. Doctor, eh, un mensaje a la comunidad médica de usted como presidente de la asociación acá en, la, en, la, en San Francisco de Macorís, ¿verdad? O es en la provincia. En la provincia. En la provincia sí. y por supuesto a la mm. población ante mm. este tema de la variante Omicron. Bueno, eh, a los médicos, pues que no se desesperen, que ya eh, la fiesta navideña está en verdad terminando, eh, darle las la gracias a Ten ellos. Perdón, a pero médicos. que no se desesperen, ¿por qué? Bueno, en el asunto de que nosotros somos de los que vamos más forzados, ah, cuando hay cuando no se toman las medidas del lugar. Sí. Pues adivinen quién es que tiene que atender los pacientes cuando los vienen complicados. Sí. Cuando no tenemos muchas veces los recursos con que atenderlos en la emergencia, o principalmente los internistas que tienen que dedicarse al pues, eh, protocolo de COVID y todo eso, mientras más infectado va, pues más forzado va el médico, mientras menos medidas se toman. Entonces nosotros como gremio tenemos que eh, ver, por ejemplo, que en los hospitales, en los lugares donde es, hay mayor atención, para el COVID, pues haya las condiciones mínimas para que el médico pueda ejercer eh, su labor profesional eh, con altruismo y altura. Entonces, es una labor titánica cuando los recursos fallan, cuando falta, eh, cuando pueda faltar pues, los insumos que ellos necesitan, porque eso da una gran frustración. Entonces, por eso digo que no se desesperen, eh, ya que después de que pase eh, Navidad, nosotros esperamos que el estado dominicano pues se pronuncie y tome las medidas que ellos entiendan que sea de lugar y de no tomar la medida del lugar pues nosotros como gremio pues nos juntaremos y hablaremos con ellos para que ellos de una forma u otra pues tomen las medidas que sean pertinentes por eso me, de, me refiero a esa parte y también eh, cuando digo que no se desesperen es con relación a otras cosas que ustedes no saben que están debajo de la mesa que mm -hmm. se han parado eh, lucha médica que tenemos de hace sí. mucho tiempo que ¿verdad? por la tregua navideña pues no se están tomando en cuenta ahora mismo pero que se van a retomar en la agenda nacional y Perfecto. provincial eh, un anuncio por ejemplo nosotros como gremio aquí a nivel local eh, desde 2010 no hay publicaciones de revistas médicas científicas, una parte que nosotros eh, encontramos cosa. absurda ¿no? sí, sí. Eh, porque si no, si no hay investigación entonces no hay un incentivo a la publicación de, de revistas científicas Entonces cada vez menos vamos a tener menos posibilidad de tener premio Nobel Como decían al, al inicio del programa sí. Entonces desde 2010 no se publican revistas De hecho una preocupación que tengo es que antes eh, cuando un médico publicaba un artículo eh, Aparecía la revista de, lo, de las revistas médicas, revistas internacionales y demás le daban una puntuación a los médicos nuevos para poder entrar a las especialidades Pues eso se abolió y por eso los médicos se han desinteresado porque bueno, hago un artículo pero y, nadie incluso, lo... Doctor, aquí tenemos eh, no, no sé si, si recuerdo bien un caso de un médico Franco Macorizano que tenía un tratamiento especial para el papiloma humano eh, creo que era un tratamiento creado por él mismo eh, me refiero al, al doctor Almanzar eh, y fue a lo que impactó en un momento determinado pero que no se le ha dado el empuje que y el apoyo económico eh, no no, pues, eh, por ejemplo a nivel a nivel económico imagino que el doctor estará muy bien pero naturalmente es a lo que básicamente tiene que promover no por el estado no, es para tiene que digamos, estado, sí, pero claro, para es una, es poderlo desarrollarse en el estado por lo menos promover recursos, sí. pero es que realmente para Mira, hoy día hay, lo que usted dijo de, de laboratorio visitadores a médicos han logrado ser dueños de laboratorio Sí. Es decir que nosotros no andamos mal Lo que no hemos tenido es la capacidad para demostrar Que se puede ser más accesible a la medicina sí. Vamos a por, la por, por los nuevos términos Vamos a escuchar la respuesta del doctor adelante bueno, una, una de nuestras propuestas para elevar lo que es el nivel académico eh, Entre el gremio, entre los médicos Es eh, de nuevo empezar esas publicaciones de las revistas Y esa propuesta llevarla a nivel nacional para que los médicos pues, se puedan animar, eh, para que puedan empezar a investigar. Hay muchas personas que ya me han llamado que tienen investigaciones que están haciendo y que quisieran eh, publicarlas. A veces no encuentran los medios porque para tú publicar una información en una revista internacional, pues los recursos es mucho lo que se tiene que gastar. Y hasta para tú publicar un libro. Eh, hay colegas que tienen libros que vamos a ayudar a que ellos también puedan publicarlo claro, ya para este año claro, porque para eso es que estamos noticia. gracias sí. al doctor Milton Paulino por estar con nosotros presidente del Colegio Médico Dominicano capítulo de la provincia Duarte